Marisol Polanco manifestó este martes que recibe amenazas constantes por el joven que le quitó la vida a su hija Dinairis Polanco. Se refirió a Juan Carlos Padilla. Mira, yo voy, voy para mi casa. Yo resido en los maestros en la Pedro Elisureño. El que asesinó a Mía tiene un familiar en la principal número 11. Cuando yo voy para allá, ahí está don Juan Carlos Padilla, muy resultado como que él no ha hecho nada. Él tiene una orden de alejamiento, que Padilla no puede estar ni cerca de donde yo estoy. Okay. ¿Tú me entiendes? Yo me siento impotente. Porque si yo hubiese sido varón, si, si hubiese sido varón yo, Juan Carlos Padilla no anduviera burlándose de mí haciendo tanta burla. Entonces usted cree que él va por esa zona a burlarse. ¿Cómo que se va a Se por pues donde quiera? Porque él vive haciendo él vive brindando y de todo. Él vive brindando a donde el dinero de Juan Carlos Padilla a mí no me interesa. Y vuelvo y lo digo porque él quería que negociara conmigo para que ah, yo me retire no de casa. Si sí, él me mandó el comiese el abogado que quiere negociar conmigo. Y Juan Carlos Padilla sabe que el dinero de él a mí no me interesa, que él nunca me ha interesado. Oye, que antes de matar a mi hija yo no quería saber de Padilla. En torno a este caso, recordamos que Juan Carlos Padilla está en libertad luego de una garantía económica de 3 millones y luego un millón adicional impuesta por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte. ¿Por qué no sentaron a Juan Carlos Padilla? Porque los abogados me hicieron un desentimiento de que ¿qué? como que yo no porque lo, como que él no la mató, pero yo no sé si él la mató o no la mató porque yo no estaba ahí. Pero ahí hay una sentencia de 15 años que Juan Carlos Padilla tiene que ir a prisión porque yo y Juan Carlos Padilla no nos podamos estar tocando. Sin embargo, existe un desistimiento formal donde figura la firma de la señora Marisol Polanco. El mismo establece la renuncia a toda acción en contra de Juan Carlos Padilla. Al ser cuestionada la madre de la Oxisa en torno a dicho documento, esta niega categóricamente que haya recibido dinero para renunciar al caso. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.